Sumar, estamos hablando de Juan Rivera, quien es doctor en ciencias de la atmósfera y los océanos, investigador del CONICET, que está conectado para, bueno, a, hablar de, de las dudas comunes que tiene toda la gente, ¿no? Con respecto a estos fenómenos y estos focos que se están dando. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Gisela y Hola, perdón, Pablo y Gisela lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy Todo bien. bien. Bueno, justamente de poder hablar, ¿no? Si es típico esto que está pasando, si estamos viendo algún cambio, si hay características climáticas que han cambiado con respecto a Mendoza. Bueno, poder desandar un poquito el tema, si, si se puede, y con la explicación y con lo que se preguntan quizás hasta los vecinos que han sido lamentablemente perjudicados por estas tormentas. Sí, primero hay que eh, remarcar que Mendoza se ubica en una región que es propensa a este tipo de fenómenos, a este sí. tipo de tormentas severas, eh, el, sobre todo el este de, de, de la provincia. Parte de lo que es la región pampeana y el este de la provincia es una región que se denomina el pasillo de los tornados, donde es la, la, la zona que por excelencia genera tornados en, en, en la República Argentina y eso da cuenta de la magnitud de las tormentas que son capaces de generarse en esta región. Entonces, eh, ya desde el Vamos tenemos un cóctel interesante desde el punto de vista de la capacidad que tiene la atmósfera de generar estos fenómenos. Ahora bien, sí. si se han estado incrementando en el tiempo o no, eh, lo que hemos visto desde el punto de vista del análisis en términos de, de, de cambio climático es que la atmósfera sí. cada vez está más caliente. Ese, ese, esa mayor temperatura lo que genera es mayor evaporación de agua. Ese mayor vapor de agua disponible en la atmósfera se traduce frente a cualquier perturbación meteorológica en más tormentas severas con mayor precipitación. Y un, un poco es lo que estamos evidenciando en este tipo de fenómenos y en, en, en regiones donde tenemos mayor documentación en términos de, de registros meteorológicos. Así que no podemos analizar o concluir para un caso en particular si hay un rol en particular respecto al, al cambio climático, pero sí si miramos los últimos 50 o 60 años, vemos sí. que la tendencia es hasta a que este... ...esta cantidad de, de fenómenos se, se incrementa a lo largo del tiempo. Claro. claro, porque uno siempre tiene esto de que Mendoza o el territorio mendocino... ...por a ver eh, por las características típicas y demás, siempre como seco, no o que costaba que lloviera... ...o es raro, viste, que siempre decían las, las, las famosas frases, es raro que llueva Mendoza... Mm. ...y de repente nos vemos como sorprendidos, que, que, que quizás también es como dice usted... no ...uno porque quizás tiene el recuerdo más inmediato y no hacia un largo paso hacia atrás... Eh, de, de recordar de estos fenómenos. Pero bueno, últimamente como que se han dado una sucesión de tormentas y demás que como que nos dejó a todos sorprendidos de decir, bueno, es típico, no. Y esto que usted nos dice realmente es un dato importante lo de eh, dónde se encuentra la región, sobre todo la zona este. Exacto. Eh, la, la tormenta de ayer fue de características supercelulares. Sí. Es como la, la, la peor tormenta posible. Bueno, es, un, es una tormenta supercelular que tiene un tiempo de vida bastante prolongado y se, se ha visto la... Eh, ...fue la misma tormenta que se generó en el Valle de Uco... ...que afectó la región de Tupungato... Eh, ...se desplazó hacia el, hacia el noreste... ...y lamentablemente afectando nuevamente a Palmira, Chapanay... Sí. Eh, ...poblados que ya habían sido afectados la semana pasada... ...por la tormenta anterior. Claro. Doctor, nos preocupa porque estamos recién iniciando febrero... ...y febrero se supone es el mes con mayor cantidad de precipitaciones... ...ya llevamos dos ensañadas en la misma zona... ¿Qué hay que esperar? ¿Qué proyección tienen en un pronóstico medianamente extendido hasta, no sé, hasta el fin del verano? Bueno, hay, eh, también tenemos que recalcar lo que es la heterogeneidad de las precipitaciones en, en la región, porque en el Gran Mendoza ayer se registraron precipitaciones del orden de un milímetro, uh -huh. que es poco y nada, sí. mientras que en las regiones por las cuales transitó el, la peor parte de la tormenta, seguramente los, los acumulados de precipitación han superado los 20 o 30 milímetros. Entonces eso da cuenta que en, en cortas distancias, en, en un espacio muy, muy pequeño, eh, tenemos estos gradientes eh, de precipitación. Enero cerró, si se, se quiere, en déficit con, en cuanto a los acumulados de precipitación, eh, no se alcanzaron los valores medios para, para la época y como bien mencionan, febrero es el mes más llovedor, por sí. lo menos en el Gran Mendoza. Eh, la perspectiva es a que las precipitaciones se encuentren dentro de los valores normales, así que es de esperar que se acumulen entre 30 y 40 milímetros en, en, a lo largo del mes. Lamentablemente se distribuyen de forma también errática. Si viene un evento eh, de, de tormenta que deja 20 milímetros en, en media hora, 40 minutos uh -huh. y lamentablemente representa la mitad de la, la, del acumulado de precipitación del mes y, y es, son eventos que son los que causan los mayores impactos a la región. Entonces esas son las características también naturales de las tormentas en, en la región. Bien, ¿Y, ¿y hay algún tipo de, de, según el estudio, no, según la observación que ustedes a, hacen y estudian permanentemente sobre factores que, que, que, bueno, que incidan en el cambio climático y que también hayan generado algunos cambios o está dentro de lo esperado la, las situaciones que tanto aquí en Mendoza o, en el, por ejemplo, se me vienen las provincias que hoy están con una sequía terrible? Lamentablemente, bueno, el, el, la influencia del fenómeno de la niña, que se, se da más en lo que es en la región pampeana, el sí. centro-oeste de Argentina, todavía va a continuar, entonces es de esperar que la, la, la condición de sequía lamentablemente no, no, no, no mejore, pero que tampoco empeore, no, no, uh -huh. no vamos a hablar de, de precipitaciones muy deficitarias. Eh, en la provincia, eh, ojalá que la, la tendencia que trae en diciembre y enero se revierta eh, y que se puedan dar precipitaciones dentro de los valores normales, siempre la época de cosecha por ahí los productores prefieren que no llueva demasiado para evitar algún tipo de plagas que se genere uh -huh. por, por factores vinculados a la humedad, sí. entonces también, eh, si bien queremos que, que se registren precipitaciones ojalá que no sea para, para registrar impactos significativos en la producción claro Ahora, con esto que usted marcaba, ¿hay un, puede haber un calentamiento que habrá que revisar estadísticamente si está este calentamiento de la atmósfera cambio climático específicamente grave en, en esta zona, que lo conocemos por la sequía y la falta de nieve, pero que además se agrava por estas inclemencias de, del tiempo y estos fenómenos más extremos. ¿Cómo ser resilientes? Digo, ¿Cómo mejorar los sistemas de, de la lucha antigranizo, de la lucha contra helada, ¿O hay que se, empezar a pensar un cambio en la matriz del agro local? Lamentablemente hay que pensar un cambio de raíz eh, porque las tendencias observadas a, a largo plazo en los últimos años dan cuenta de que Mendoza y en particular la región de Cuyo han registrado incrementos muy importantes en las temperaturas, en particular en las temperaturas mínimas. Uh -huh. Hemos visto este, este verano, desde fines de noviembre en adelante, la ocurrencia de tres o cuatro olas de calor, sí. eh, que lamentablemente... Es, excede la estadística, sobre todo la, la, la de fines de noviembre, que era un evento eh, bastante atípico para la región. Entonces, todas esas son manifestaciones de una tendencia a largo plazo que... Lamentablemente se va a recrudecer porque depende de, las, de, de, de, de la influencia humana, de, de, de la quema de combustibles fósiles, y eso no, no, no, no va a mermar de la noche a la mañana. Hace falta una acción colectiva y rápida para, para que los cambios o los impactos asociados a, a, a, estas, a estas tendencias eh, no se pongan en evidencia en los próximos años. Pero lamentablemente hay que pensar... Una, una nueva región de Cuyo para los próximos 20 o 30 años donde este tipo de fenómenos van a ser más frecuentes, superpuestos a la ocurrencia de olas de calor, superpuestos a la ocurrencia de tal vez vectores eh, y enfermedades que puedan afectar a la producción agrícola. Entonces me parece que es un buen eh, momento ahora para sentarnos del, desde el sector productivo, del sector científico y pensar cómo va a ser claro, el futuro de la provincia. Totalmente. Eh, absolutamente un dato más que más que importante para, para los sectores, sobre todo, no porque sabemos que justo en esta época siempre decimos, pero qué justo viene la época de cosecha, viene donde los productores están allí al tanto ¿no? de lo que va a suceder y siempre los persiguen estos fenómenos meteorológicos. Pero bueno, aquí está la explicación y, como dice usted, tendrán que evaluar de ahora en más cómo empezar a trabajar no para que no se vean perjudicados por esta situación. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información brindada. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, hasta que esté muy bien.